Gonzalo Castillo como candidato eh, presidencial. En principio sabemos que el PLD es una maquinaria electoral que tenía unos candidatos ahí muy interesantes, que, por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama? El jefe de campaña, se me fue ahora. Eh, Francisco, eh, eh, Javier Gacía, eh, eh, Francisco Javier eh, eh, García. Francisco Javier García, que es una persona con un, eh, un buen discurso. Brito. También está Dom, Domínguez Brito, y estaba de Baret, estaba Andrés Navarro. En Pichana. el caso de Montaz. Eh, no era un candidato potable para aspirar a la presidencia de la República, pero los demás sí. Veo que el PLD eligió... ¿Por qué era eh, Por la situación del escándalo de Odebrecht. Es, no nos vamos a, a tapar los ojos con eso. Con relación a, a eso, el PLD eligió a Gonzalo Castillo mediante unas encuestas y... Lo han presentado como candidato presidencial Fue a una interna En la cual enfrentó a Leonel Fernández Y yo me quiero preguntar ¿Realmente es Gonzalo Castillo El candidato presidencial del PLD? te dirán no Bueno, sé? sí, porque él ya El partido lo entendió así Asumió así, enfrentó a Leonel y lo derrotó Pero quiero preguntar Este hombre que tiene un discurso por lo visto, muy pobre No eh, solo el discurso, eh, sino eh, el... Sí, Yo no... quiero preguntarme Si este es realmente el candidato Porque yo creo que cuando tú vas A la gallera Y los galleros podrán confirmarme esto Y tú vas a apostar la mayor cantidad de dinero Tú llevas a tu mejor gallo Entiendo yo Ese fue el peor. Y yo entiendo que Gonzalo Castillo del, del grupo que había No era el mejor en función del discurso eh, Ahora bien para ser una persona, por ejemplo, que tiene un discurso eh, no muy eh, profundo, una persona como que no puede ganar muchas ideas, según lo que hemos visto en, su, en sus respectivas entrevistas, ¿por qué dejarlo hablar tanto? ¿Es esto una estrategia? ¿Dejarlo hablar? Discúlpame, ¿Qué quiere? Ya, pero él no habla tanto. Él sí. va a escenarios preparados, él va a programas donde pero, me así. imagino yo que le tienen las preguntas listas. O sea, tú no vas a ver... No ah, dejan hablar. Ve, ve a ver, eh, piensa a ver si, o, o entendamos nosotros si lo veríamos en una entrevista con Uchi Lora. No sí, lo va pero a ser. tú lo ves a él en, a él en, en eventos eh, multitudinarios y le permiten hablar sin, sin, sin el discurso ahí. Yo creo que deberían limitarle eso. Pero yo lo que creo que aquí hay algo eh, que no que por lo menos yo aún no puedo ver. ¿Es él un invento político o es una cortina de humo? Lo digo... Porque de ser el candidato presidencial deberían protegerlo, lo que dijo Danilo, tenemos que protegerlo, pero no lo protegen. Dejan que hable todo lo que hable y sabiendo que es un hombre que aparentemente tiene esa debilidad. ¿O es esto una estrategia eh, política de campaña? Un ejemplo de eso es que él, eh, cuando Danilo Medina hablaba del penco, y sabe él que en, en, la, mayor, en la mayor parte del país... Se le está tildando de manera despectiva por la palabra penco, que en algunos lugares significa eh, eh, un caballo flaco, en otros lugares significa, básicamente la parte de eso, significa algo grande y robusto. Y esto ha dejado como una especie de duda de si realmente Gonzalo es el candidato presidencial del PLD, o si existe la posibilidad de que más para adelante lo cambien y pongan a otra, a, a otra persona. Nosotros, a propósito de eso, nos hacíamos esa pregunta y quisimos compartir con el pueblo, Específicamente sobre el penco Y sobre estas gonzaladas Como le han dicho ¿Le benefician a él o le perjudican? ¿Tú tienes imágenes de si le preguntamos de... al pueblo Aquí en San Francisco de Macorís ¿Quién es el penco? Y vamos a ver lo que, la, lo que dijo la gente Con relación a eso Para entonces luego venir con la conclusión de este tema No sabe quién es el penco No sabe quién es el penco ¿Ni sabe lo que es un penco? qué? Okay. ¿A qué le dicen un penco? Yo no sé a quién le dicen un penco, ¿no? ¡Penco! ¿A quién le dicen el penco? A los caballos viejos. ¿Penco? A los caballos viejos, a los grandotes, a los malos. ¿A quién le dicen el penco? A los caballos viejos. <risa> ¿A quién le dicen, ¿sabes? Yo no sé quién es. Ah, no sé, ¿no? ¿No sabe? Yo no hago con política, no sé. ¿Ni sabe lo que es un penco? Un penco es un caballo lobo. A Gonzalo, a Gonzalo, a Pento, a ¿Y el penco. ¿Quién sabe lo que es un penco? Para nosotros, un penco es una vaina, mata, mochada. ¿eh? dejar dejan el Pento ahí. Fíjate ahí que solamente dos personas de ese equipo dijeron que, que sí, que, que Gonzalo es el penco. ¿Qué relación tú quieres guardar con la identificación si de la gente con la Si ese tipo de palabras, palabra? si ese tipo de términos y si las consaladas es una estrategia o no del propio partido, una estrategia publicitaria para que la persona se dé a conocer. Y en el caso hipotético de que sea lo contrario, eh, dejar que este hombre meta tanto la pata con relación a, a su discurso y a sus propuestas y a, su, a sus ideas, entonces estaría el, el gobierno de, eh, el PLD más bien, haciéndose harakiri. Eh, prácticamente se estaría suicidando porque está poniendo a su candidato, que entiendo que no era el mejor eh, para llevarlo a enfrentar, en este caso, por ejemplo, ni a Lionel ni a Luis Abinader en este caso. Eh, ¿A qué responde todo esto? Y quisiera que ustedes compartan conmigo esta parte. Eh, ¿A qué responde? ¿Por qué escoger quizá el, el candidato eh, con, con, con menos discurso del equipo, ¿Y por qué empecinarse en que él continúe hablando sabiendo que tiene esta debilidad? De mañana.